Estoy a punto de entrar en Samos, el punto de partida de nuestra primera etapa gallega del Camino del Sol. Existen innumerables vestigios de vida prerromana en esta zona, hay un montón de castros alrededor, pero es a partir del siglo VI, con la construcción de su emblemático monasterio, cuando la localidad de Samos adquiere una verdadera dimensión. En este lugar, desde entonces y hasta la actualidad, todos los peregrinos que van Camino de Santiago se detienen no solo a observar su belleza sino a descansar del camino. Nosotros hemos decidido que sea el punto de partida de nuestras etapas gallegas del Camino del Sol. Os aseguro que estamos en uno de los lugares más bellos de todo el Camino de Santiago. Transcurrirá la etapa durante 15 kilómetros hasta llegar a la Villa de Sarria. Como no queremos que nadie se aparte de nuestra aventura, haremos lo posible para que los compañeros de mayor edad o los que estén menos acostumbrados a caminar tengan accesibilidad a este camino. Puedan hacer parte del recorrido en coches de apoyo. Amigos, el camino es esperanza, es ilusión, es hermandad. Pero también es esfuerzo. Los que vengáis, venid un poco preparados. Traed calzado cómodo, traed un chubasquero ligero, porque todo esto es verde por algo, y traed incluso un bastón para poder apoyaros en él cada vez que tengamos que subir una cuesta. Os aseguro que os enamorará. Ahora me gustaría enseñaros a todos los amigos que ya se han apuntado a esta batalla. Yo también voy al camino del sol. Yes. Yo estaré en el Camino del Sol para luchar por el final de una era contaminante. Y yo también. El futuro nos pertenece a nosotros, por eso estaré en el Camino del Sol. Yo estaré en el Camino del Sol para exigir un trato justo a la energía renovable como el mejor futuro energético para mis hijos. No puedo ir al Camino del Sol puesto que estoy a más de 11.000 kilómetros de España obligado por las decisiones de un gobierno que no me permite trabajar y dedicarme en cuerpo y alma las energías renovables. Yo asistiré al Camino del Sol. Yo estaré en el Camino del Sol. Yo estaré en el Camino, Yo estaré en el camino del Sol.